Soy Jaden Rowan, soy investigador cultural, me dedico a la docencia y la investigación. He escrito un artículo que trata sobre las instituciones excéntricas que en el fondo lo que busca es reflexionar sobre el papel que tienen las instituciones culturales en estos momentos de cambio. Tenemos, hemos heredado un tipo de instituciones que tienden hacia el centro, es decir, que tienden a legitimar, a producir subjetividad, a producir territorio, ¿no? y es lo que mejor hacen las instituciones culturales y paulatinamente las instituciones culturales han tendido a querer acaparar o a llevarse hacia el centro todas aquellas prácticas que nacían desde otros lados o nacían con la intención de tener cierta autonomía, cierta voluntad de crítica, cierta capacidad de producir otras formas de deseo, otras formas de subjetividad, otras formas de vida. En el texto lo que reivindico es la necesidad de dejar instituir desde fuera, es decir, la institución no tiene por qué ser siempre central, no tiene que salir siempre desde el centro, sino que podemos pensar que estos otros lugares, algunos son centros sociales, otros son centros ocupados, otros son dinámicas autogestionadas, también tienen sus mecanismos de producción de legitimidad, también tienen sus mecanismos de control, también tienen su capacidad de producción y lo que deberíamos de intentar en estos momentos es diseñar un entramado institucional que permita que estas instituciones que no optan o no quieren estar en el centro, por eso las llamamos excéntricas, puedan convivir y puedan tensar, que es lo más importante, poner límites a las instituciones públicas, tensionarlas y poner claro que el interés general, que es a lo que se debe la institución pública, no siempre se está cumpliendo. Ahora mismo lo que tenemos es un panorama de tensión seguramente o de cierto enquistamiento entre dos posturas o dos formas de entender qué papel tiene la institución por un lado tenemos una visión legalista y por una desde la legitimidad qué quiere decir eso tenemos instituciones excéntricas completamente legítimas avaladas por años de trayectoria por toda la capacidad que tienen de generar cultura generar movimientos sociales generar deseos generar las comunidades las han legitimado cuando estas instituciones entran a dialogar con las instituciones más formales o con las administraciones de repente sale la carta legal. Algunas pues no cumplen ciertos requisitos, algunas no tienen por qué tener una normativa de seguridad de control etcétera, etc., muy clara, algunas simplemente están en un lugar ocupado o que tiene una propiedad, una titularidad de propiedad pues en disputa, ¿no? Entonces lo que nos encontramos es que es muy difícil esta conversación porque la legitimidad y la legalidad son dos términos completamente diferentes. Entonces, lo que necesitamos y lo que creo que es conveniente en estos momentos es crear oficinas de mediación, espacios que logren, por un lado, traducir ciertos lenguajes un poco más asalvajados, ciertas jergas incomprensibles, ciertas expresiones que un técnico, una técnica municipal, no tiene por qué entender o comprender, por un lado, ¿no? a un lenguaje más técnico, y por otro lado, que faciliten la traducción de estas necesidades diferentes, a funcionarios técnicos que están muy acostumbrados a dicotomías formas muy reconocibles, ¿no? en los que cuando alguien pide el derecho de uso de un espacio, lo primero que le piden es el DNI, y cuando en vez de un DNI tenemos una asamblea queer, post revolucionaria de cuerpos asexuados deseantes, eh, no hay ficha, no hay casilla donde eso entre. ¿no? Entonces esa, esa tensión, la de nuevos imaginarios, nuevas subjetividades, nuevos, nuevos tipos de ciudadanos en el fondo, ¿no? que entra en conflicto con formas un poco más cerradas, un poco más estereotipadas de concebir el papel de la ciudadanía donde tenemos un conflicto. Una vez resuelto eso, que no es tan complicado, creo que el encaje institucional es bastante más fácil de lo que podría parecer. Claro, hemos heredado unas instituciones de corte moderno que les encantan las categorías y las disciplinas. Esto es una institución educativa, esta científica, esta es cultural, esta social y cualquier cosa a disciplinar o indisciplinada cuesta mucho de encajar. Es en ese momento en el que nos hace falta inventiva, lenguajeo, pero también inventiva técnica. Es decir, la interpretación de los códigos muchas veces es pura interpretación. Y la generosidad, por un lado, de reinterpretación de los códigos y normativas, por un lado, y la capacidad de generar otro lenguaje u otras formas de expresar las necesidades de la ciudadanía, creo que son ambas situaciones necesarias. Ahora mismo parece a veces que la cesión de un espacio, por ejemplo, a un colectivo que lleva autogestionando un local o que lleva reivindicando su derecho a acceso a la cultura desde otro lugar no institucional, parece que es muy complicado por un tema normativo. Pero es la misma normativa la que ha facilitado durante años que collas, peñas, cofradías, fallas, etcétera, etcétera, tengan derecho a espacios locales, plazas, etcétera. Etc. Es decir, que hay veces que lo que asusta más es el estereotipo, la estética, que el uso que se vaya a hacer de, del espacio.